Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo contemporáneo, considera que enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien a ayudar a crecer una flor a su manera en el interior de esa botella. Todos llegamos al mundo totalmente despojados y por eso todos necesitamos ser educados. Pero no se puede educar en serie, no se puede porque para educar es preciso un corazón inteligente que sepa interpretar, que sepa sobre todo comprender. Comprender todas y cada una de las etapas, comprender y sobre todo acompañar. La libertad sin educación es siempre un peligro, la educación sin libertad resulta vana y precisamente en la etapa de la adolescencia, cuando más ansia de libertad existe, cuando más hay que estar. Estar presente y consciente es cuando la educación toma más importancia. Como decía Confucio, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de educación y de adolescencia con sus muchas luces y bueno alguna que otra sombra y lo haremos de la mano de dos voces expertas. Tony García Arias es maestro de educación primaria, todo un referente en educación, y director del Colegio Joaquín Carrión de San Javier, en Murcia. Muy buenos días Tony, ¿cómo estás? Hola, buenos días Paloma, un placer estar aquí con vosotros. Yo encantada de que aceptaras mi invitación. Y también nos acompaña Yolanda González, que nos invita a mirar a la adolescencia con el respeto que merece, pero sobre todo sin miedo alguno. Muy buenos días Yolanda. Buenos días Paloma, muchas gracias bienvenida al programa soy paloma hornos y les deseo a ustedes que nos escuchan mi, mi bienvenida les deseo más bien les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy vamos a sentir desde la mirada del educador sobre la piel del adolescente así que sin más preámbulos comenzamos Tony García Arias ha dirigido diversos proyectos de innovación educativa y participa en diferentes trabajos como asesor curricular, especialmente en el área de la inteligencia emocional. Tony, cuéntanos, ¿qué te llevó a ser profesor? Pues mira, eh, no era mi primera opción, eh, no era mi primera opción. El tema de la vocación, cuando se habla de la vocación en educación, yo creo que es importante vocacional prácticamente en cualquier, en cualquier actividad a la que una se dedique mucho más en estas que son tan humanistas como la sanidad o como la educación, pero es verdad que a mí la vocación me vino a posteriori. Yo cuando tenía 18 años y yo creo que le pasa a la mayoría de, de, de los adolescentes y de los jóvenes, la verdad es que me gustaban infinidad de cosas. Yo creo que es una edad excesivamente temprana como para decidir lo que va a determinar tu vida durante 60 años o 70 o 80 años más, ¿no? Eh, y yo quería ser, en principio, me gustaban ser muchas cosas. Yo quería ser piloto de avión, quería ser broker, quería ser policía, quería ser absolutamente de todo. Y decidí en principio estudiar la carrera de, de Económicas porque me gustaba mucho el mundo de, de la bolsa, el mundo de la inversión. Pero bueno, no, cuando empecé a la carrera no era exactamente lo que, lo, que me, lo que yo esperaba y decidí abandonarla antes de seguir por un camino que no era evidente el mío. Y cuando, cuando me planté qué podía, que podía estudiar, pues siempre, siempre se me han dado bien, por decirlo de alguna manera, siempre se me han dado bien eh, los niños, siempre he tenido muy buena relación con los niños, eh, siempre me ha gustado el, el tema de, de la educación y, y probé la experiencia a ver cómo, cómo era. ¿no? Y debo reconocer que el, durante el primer día, el, o mejor dicho, el primer día que, que asistí a la carrera descubrí que aquello era realmente lo que, lo que me gustaba. Tú mismo cuentas que durante tu etapa de estudiante te la calificaban como un fracasado escolar y, uh -huh. y esa es una etiqueta que solemos colocarle a muchas personas, bueno, solemos colocarle demasiadas etiquetas a demasiadas personas, pero concretamente la de fracasado, la de no llegarás a nada, que no vamos a hacer vida de ti, es algo que se repite mucho tanto en la familia como en la escuela. ¿Qué opinas de ese uh -huh. tipo de etiquetas? Yo tengo un problema con eso porque siempre he dicho que, que la escuela la escuela actual la escuela actual española eh, solo ofrece una posibilidad de éxito, ¿no? que es la conducción a una carrera, unos estudios universitarios. Y yo creo que ese es uno de los principales errores. ¿no? Las personas tienen infinidad de habilidades que, que deben desarrollar y no todas están encaminadas hacia el estudio de una carrera. La FP, por ejemplo, en España es una, una FP que está muy mutilada que faltan muchísimos, muchísimos sí. cursos por hacer, muchísimas especializaciones por hacer y entonces hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que no sienten que la escuela valore sus capacidades. A mí me pasaba un poco que yo tenía unas habilidades que no eran las que requería la escuela o no eran las que las que la escuela quería no yo dibujaba muy bien y no se me valoraba que yo dibujase bien eh, mientras sacaba un suficiente en el colegio ganaba premios regionales y premios autonómicos en concursos que yo participaba tocaban un grupo de música y en música me ponían un suficiente o un insuficiente jugaban primera división de fútbol y en deporte me ponían y en educación física o al gimnasia de aquella época me sí. ponían un insuficiente no entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, aprender a valorar cada una de las características, cada una de las cualidades que tienen nuestros alumnos y no sentar deterministas como que si solamente apruebas lenguas matemáticas eres bueno y si eres bueno en las demás disciplinas no vale para nada porque lo importante son solamente dos áreas instrumentales. Yo creo que ese es uno de los principales errores como docentes que cometemos muchas veces. Y luego, no solamente el docente, sino que a lo mejor esa preocupación se la trasladas a la familia y desde esa nueva mirada y la familia probablemente te ponga los ojos como platos como diciendo, no, no, en absoluto, lo que le tengo que poner es un profesor de matemáticas, no un profesor claro. de dibujo, ¿no? Claro, en realidad, ¿Es así realmente? ¿Las, ¿Las familias se asustan? Sí, sí, sí. Eh, seguimos en ese mismo camino. Es verdad que ahora la escuela eh, valora mucho más eh, este tipo de, de habilidades o este tipo de cualidades del resto de individuos, pero seguimos siendo muy deterministas en cuanto a que si no aprende lengua de matemáticas o si no saca buenas notas en lengua matemáticas eh, no es bueno en nada más ¿no? y eso sé, yo me he encontrado conflictos con compañeros que me decían que era imposible que un alumno sacase sobresaliente en todas las asignaturas menos en francés por ejemplo, pues sí, puede darse que haya Alumnos que no tengan buenas cualidades para francés, o puede haber alumnos que tengan unas cualidades maravillosas para, para las áreas artísticas y sin embargo no se le dé bien la lengua a las matemáticas. Puede darse. Y creo que la conexión con Tony se ha perdido. Bueno, se ha perdido la conexión con Tony. Vamos a, a darle un ratito para ver si, si consigue conectarse, porque probablemente se tenga que, que volver a salir. Ver una, una exposición. Eh, discúlpame, Tony, tienes, la, tu conexión debe ser muy inestable porque hemos perdido la conexión durante un instante. O a lo mejor sí. es que te ha sonado el móvil. No, no, no. ¿No? Pues no, no. bueno, no, no, dis, retomamos si te sí. parece. Nos hemos perdido parte de tu intervención, pero discúlpame. Una que, pregunta que tengo yo y además te la trasladora y es algo que siempre. Mmm, me gustaría preguntarle a un, a un docente. Empieza el, día de la, el primer día de la carrera, como tú muy bien has dicho, descubres que esa es tu vocación, estudias la carrera con toda la ilusión del mundo, llegas al aula y qué ocurre cuando el primer no el primer día ¿cuándo, qué ocurre el primer día que te encuentras reflejado en uno de tus alumnos? ¿Cómo se vive ese momento? Es decir, oh, sí, o sea, tengo que decirte una cosa pero de, por tu piel sé perfectamente que yo te di a lo contrario porque me, me reflejo en ti cuando yo tenía esos 15, 16 o 20 años ¿Qué, sí. ¿Cómo lo vivís los docentes? Pues yo creo que esa es la parte fundamental que los docentes suelen ir perdiendo poco a poco, yo creo que es muy importante recordar, de recordar cuando uno era alumno y recordar todas esas circunstancias para conocer mejor a nuestros alumnos, ¿no? yo creo que una de las, digamos, cualidades que me hacen ser ese buen docente que dicen que soy es precisamente porque me pongo la piel de mis alumnos porque recuerdo cómo era yo, ¿no? Y entonces eso me ayuda a, a ayudarles a ellos en, en esos problemas que pueden tener o en esas dificultades que pueden desarrollar, me ayuda porque yo comprendo que también, yo recuerdo que también pasé por ellas, ¿no? Entonces es maravilloso saber, muchas veces cuando ves alumnos que tienen esas dificultades que tú tuviste, es maravilloso saber que desde tu posición les vas a poder ayudar, ¿no? Eso es fantástico y a, mí me, y a mí es una de las cosas que, que más me gusta, ¿no? Poder salvar a muchos alumnos que posiblemente el sistema educativo antiguo o con un sistema educativo que no valora todas esas cualidades, pues acabaría destrozándolos y acabaría convirtiéndolos en, en fracasos escolares, en fracasos escolares. Yo, por ejemplo... Tuve la fortuna de que mis padres pues siempre me, valoras, me valoraron y, y, además, siempre tuve un carácter bastante fuerte y pude soportar quitarme esa etiqueta, pero hay alumnos que no. Y por eso, por eso en parte, me, me alegro de, de ser docente, para liberar a algunos alumnos que el sistema hubiera machacado. ¿no? Cuando estás estudiando la carrera, no te das cuenta, pero cuando ya terminas dice, echas una mirada atrás y dices jo, me hubiera gustado que me hubieran dicho me hubiera gustado que me sí. hubieran enseñado me hubiera gustado que alguien hubiera dicho qué palabra o, o qué frase que te hubiera supuesto una revolución dentro para, para, y, y que te dotara de esas habilidades ¿no? que luego has tenido que, re, que, que generar durante tu docencia, ¿no? tu ejercicio de tu profesión. ¿Dices durante la carrera o durante mi etapa de estudiante? Me da lo mismo, la verdad es que viene a ser lo mismo, ¿no? <ríe> más ya. o menos, sí, más sí. o menos, si no dejas de ser estudiante en realidad durante claro. toda tu vida. Pero, pero sí que hubiera, yo por ejemplo nunca tuve ninguna valoración positiva prácticamente, excepto algún profesor muy, muy, muy raro que, que me podía haber valorado, pues algo muy puntual, en realidad a lo largo de, mi, de mis estudios, eh, nunca nunca tuve una valoración de ningún maestro que se acercara a mí y me dijese, joder pues haces esto genial o, o haces aquello pues estupendo o eres o destacas en esto en aquello. ¿no? Nunca tuve nadie que se aproximara a mí de esa manera pues, pues que fuera un repulsivo. Y esa es la parte que yo quiero, digamos, de alguna manera compensar en mi día a día, ¿no? Yo valoro a los alumnos que a veces se quedan un poco extrañados cuando paso por el lado de alguno y veo algún dibujo que es precioso y digo, madre mía, qué bien qué bien dibujas, me dejas ver el dibujo y se quedan un poco impactados porque muchas veces no están acostumbrados a que le digamos lo bueno. Normalmente siempre intentamos corregir lo malo, pero nunca valoramos lo bueno ni fomentamos lo bueno, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar eso, hay que, hay que empezar a valorar lo que es realmente bueno y lo que no está tan bien, corregirlo, pero sin que sea tan sancionable y sin que sea tan determinante como para decirte, madre mía, esto no lo haces bien, el resto de las cosas tampoco las puedes hacer bien seguro. No es así. Y a mí me faltó eso y no quiero que a mis alumnos le falte. Tony García tiene publicados más de una veintena de artículos en revistas especializadas en educación y es autor de pues Un montón de libros. En el 2013, Manual para superar la adolescencia, que va muy en línea con el, con el tema de hoy. En el 2016, publica dos libros. Uno, Educación emocional para todos y un segundo, Hacia una nueva educación. tony ¿cómo es esa nueva educación a la que tú nos sugieres que tendamos? Ahora mismo hay una batalla eh, de, de, entre el clasicismo o la escuela más clásica y una escuela pues, muy futurista, una escuela muy centrada, única y exclusivamente en el alumno, con muchas metodologías activas. Yo creo que el, la, escuela, la escuela perfecta estaría en el término medio como casi siempre. ¿no? Hay partes de la escuela antigua, de la escuela clásica, que debemos de seguir manteniendo porque se han demostrado que, que funcionan. De hecho, muchos de los que critican la escuela clásica estudiaron en la escuela clásica y tienen una formación maravillosa, con lo cual quiere decir que algo bueno tendría. Y por otro lado, el exceso de metodologías activas eh, tampoco es del todo positivo. Y Yo lo digo muchas veces. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido una escuela... ...basada en esas metodologías activas, pues seguramente hubiera sacado muy buenos resultados o mejores resultados, ¿no? Pero si, si se lo hubiesen hecho a mi hermano, que es una persona absolutamente distinta a mí, hubiera suspendido todas. Entonces no podemos volcar de un lado para el otro. Es decir, yo siempre he dicho que en la escuela todos los alumnos tienen que pasar por absolutamente... ...todas las metodologías posibles que hay. ¿Por qué? Porque a unos se le da mejor unas... ...y a otras se le da mejor otras, pero todos tienen que tener la experiencia, ¿no? Los alumnos más activos es positivo que hagan metodologías activas... ...pero también es positivo que pasen por metodologías más pasivas... ...porque eso les ayuda a la reflexión, les ayuda a la concentración... ...y al contrario, los alumnos más pasivos, más reflexivos... ...también es importante que hagan metodologías activas... ...para acostumbrarse al trabajo cooperativo que no les gusta, etcétera, etcétera, por tanto... Equivocar siempre y utilizar una metodología, como estoy escuchando muchos docentes, que es la panacea y que nos va a salvar a todos del fracaso mm. escolar, pues es realmente falso. La escuela lo que tiene que dar es multitud de posibilidades de éxito y multitud de experiencias. Esa es la escuela que, que yo creo que es una escuela de éxito, ¿no? En el año 2017, publicas 118 recursos TIC básicos y gratuitos para docentes. Y eso es del año 2017, pero ahora mismo, en el año 2020-21, nos hemos encontrado con que los docentes necesitan millones de recursos porque se ha convertido la educación en online en muchos casos y en muchos casos sigue siendo online un año después. ¿Cómo se vive desde el aula? El, el tener que manejar un aula, o sea, un grupo de alumnos que están cada uno en su sitio con sus interferencias y su, con sus distracciones, y, y tú recurrir a, a Internet para estar conectados con ellos. ¿Cómo lo vive el, el docente? Pues mira, eh, en principio lo vive mal porque no ha habido una buena formación en ese sentido. En educación, sobre todo en los altos niveles de educación, hay mucho inútil. Hay mucha gente que no sabe de educación y está metida porque son cargos políticos y no tienen ni idea. Yo hace aproximadamente 20 años, aproximadamente 20 años, hice una, una revista escolar con mis alumnos donde utilizábamos los medios digitales. Ya utilizábamos fotografía, eh, hacíamos edición de texto, eh, utilizábamos un programa de edición de texto, de edición de vídeo, de edición de audio, de edición de, de imágenes y inspección educativa me lo prohibió. Me lo prohibió porque no estaba dentro del currículum, cuando a lo mejor lo que tenían que pensar en aquel momento sí, es que claro. hay que cambiar el currículum, porque mis alumnos de ese momento, de hace 20 años, necesitarían las nuevas tecnologías, era algo evidente, y yo empecé a introducirlas y se me prohibió. Entonces, con esto te quiero decir que llevamos 20 años de retraso, 20 años de formación de alumnos que debían de haber recibido ya hace 20 años esa formación, y de docentes que hace 20 años ya teníamos que haber recibido esa formación. Pero a fecha de hoy, incluso algunas facultades de educación siguen sin formar, de manera correcta, a los profesores en recursos digitales. Entonces, salen de la carrera y se encuentran que su formación tiene que ser autoformación y que son ellos los que tienen que buscar de aquí y de allí para saber cómo gestionar un aula virtual. ¿no? Y eso es un grandísimo error, porque cuando salen de carrera deberían de salir perfectamente preparados en ese ámbito. Y no lo estamos. Por eso, cuando fue el tema de la pandemia, nos vimos en una situación donde muchos docentes, muchísimos docentes, no utilizaban recursos digitales y en 48 horas tuvieron que ponerse al día. Pero eso es un error del sistema que no está formando adecuadamente a sus profesionales. En el año 2020, muy muy recientemente, publicas la educación de las fortalezas, un manual práctico con casos reales. ¿Qué hace de diferencia en, en ese joven al que estás educando a poner hincapié en esas fortalezas y no buscando siempre el defecto y el, lo que le falta? Pues precisamente un poco, un poco. Eh, ese libro está un poco mm, dirigido hacia, hacia lo que es una educación realmente del carácter, ¿no? que es lo que se llama en Estados Unidos, una educación del carácter. ¿Por qué? Porque hay un exceso de lo que se llama educación emocional, y fíjate que yo soy un defensor máximo de la educación y de la inteligencia emocional, pero no como se está dando en España. Hay un error de interpretación, se cree que con decirle a los niños qué guapos son, qué listos son, está todo solucionado pero esa no es la solución, la solución es fortalecerlos, no mentirles. Eh, yo recuerdo siempre una anécdota cuando doy mis ponencias, de una compañera con muy buena intención a través de Twitter, comentaba que una niña que tiene dificultades de estudio llegó a su clase y le dijo que era tonta porque no recordaba las cosas, porque no tenía memoria y que ya sabía que era tonta. Y la respuesta de la profesora fue, tú eres muy lista, no te preocupes, se lo vamos a demostrar a todos que eres muy lista. Eso no le ayuda a nadie. Es precioso, pero no le ayuda a nadie. Lo que hay que decirles es que es verdad, que sí, que tiene una memoria a corto plazo floja, como la tengo yo, pero que luego tiene una cantidad de habilidades y una cantidad de cualidades que van a compensar esa memoria. En eso tenemos que educar. No tanto en el elogio simplón, que es lo que se está haciendo un poco, sino en la fortaleza real. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos hoy en día se van a enfrentar a situaciones complicadas. Se van a enfrentar a un no en el amor, a un no en el trabajo, a un no en muchísimos ámbitos de su vida. Y lo que tenemos que hacer es educar esas fortalezas que requiere para enfrentarse a ese problema. ¿no? En la resistencia, la frustración, eh, la autoconfianza, la autoestima... Eh, la capacidad para no frustrarse, etcétera, etcétera. Todo eso que le va a hacer que sea capaz de caerse y volverse a levantar. Pero no con frases manidas que quedan muy bien, pero que al final al, al alumno vuelve para casa con el mismo problema. Por eso un poco el libro va enfocado hacia esa educación de las fortalezas y no tanto a, a la exposición de frases positivas. ¿Cuál sería más correcto desde ese enfoque que además en la propia portada del libro haces mención al coraje, a la moderación, a la trascendencia, a la justicia, tan, tan en boca de todos, pero quizá de la que no tenemos mucha idea a qué nos referimos y que es algo de lo que se habla, pero el contenido en realidad lo desconocemos y máxime si lo trasladamos al aula. ¿Tú qué consideras que sería más correcto desde ese enfoque que nos planteas? ¿Aceptarme como soy? O buscar mi versión, mi mejor versión. ¿O estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando un poco de lo mismo. Es lo eh, conduce al mismo, al mismo camino. ¿no? Son dos vertientes, pero que al final nos llevan a, a nosotros. ¿no? Una de las cosas a mí me encanta verlas, eh, me encanta ver los realities porque me fascina cómo el ser humano es capaz de autojustificar todo lo que hace. ¿no? Y es un profundo error. Ayer, sin ir más lejos, en uno de esos realities, pues un psicólogo le decía a, otro de lo, a uno de los concursantes que no tenía por qué culparse por haber hecho determinadas cosas, aunque hubiera jodido a media población. No es verdad, no es verdad. Eso no es cierto. Tenemos que educar en la responsabilidad y en la, y en la asunción de, de las consecuencias cuando uno no actúa de manera correcta. Y no lo estamos haciendo. Estamos educando a seres absolutamente egocéntricos. ...egocéntricos que lo único que se preocupan es de satisfacer sus propias necesidades... ...aunque arrasen con ello al resto de la población y no, estamos, eh, no somos educadores para eso. Tenemos que sacar la mejor versión de cada uno con sus mejores, con desarrollo de sus mejores habilidades... ...pero también tenemos que generar eh, individuos que sean capaces de hacer sociedades cada vez mejores... ...porque si, si no hacemos eso, al final el fin de la educación que es mejorar la sociedad... No sirve para nada, ¿no? Y a mí me, me, me parece extraordinario que en la carrera de magisterio, en muy pocas facultades, la, la asignatura de, de, de la sociología de la educación, pues prácticamente no aparece. Cuando la sociología es fundamental para la educación, porque estamos generando individuos, individuos dentro de una sociedad y nos, y nos olvidamos de esa última parte. Entonces, para que sean buenas, buenos individuos dentro de una sociedad, también tienen que ser respetuosos, también tienen que respetar las normas, también tienen que tener un sentimiento alto de la justicia, también tienen que tener una implicación con los demás y con el entorno, y todo eso a veces nos olvidamos un poco de, de educarlo. solo educamos al individuo en la parte más egoísta que puede haber. Como escritor, tony García es además autor de diversos libros de poemas y una novela. Eh, no sé si es cierto pero tengo la sensación de que esa, eh, ese, in, ese hincapié que ponían en, en nuestra generación y cuando digo nuestra generación porque creo que los tres somos más o menos más o menos de la misma, era leer, leer, leer, ¿seguimos así o ya leer ha pasado a un segundo plano ¿O, o seguimos nosotros adultos empeñados en que leer es con un libro y hoy en día se leen de muchas formas? ¿Qué ocurre con la lectura hoy en día? La lectura es, sigue siendo fundamental porque es, es la base de realmente del aprendizaje. La mayoría de, la, de las cosas que aprendemos, aunque hoy es verdad que se aprende a través de muchos medios, ¿no? pero sí que es verdad que lo que es el aprendizaje pausado, reflexivo, se suele hacer a través de un libro. ¿no? Hay cosas que de manera visual o de manera auditiva se pueden captar, pero sí que es verdad que para la profundización del aprendizaje, esa parte de pausa la necesitamos. A veces oímos una frase preciosa que la vemos en una película y como no la apuntemos, pues nos vamos a olvidar. Pero si la tenemos en un libro subrayada, pues siempre, siempre podemos volver ahí y seguramente nos acordaremos de, de mejor manera. ¿no? En lo que pasa es que hoy, como tú bien señalas, se lee de, de multitud de formas. Yo quizá pues el año pasado prácticamente no leí ningún libro completo como tal, pero leer, leer, he leído miles y miles y miles de pequeños documentos, de, ...de pequeños manuales, de, de trozos de texto, etcétera, etcétera... ...es decir, que a lo mejor en compendio hubiera leído 30 libros... ...aunque, aunque en físico no leí ninguno como tal, ¿no? No acabe ninguno como tal... ...yo creo que la lectura pues, ha cambiado un poco, ha variado en ese sentido... ...pero sí que es verdad que debemos de seguir desarrollándola y fomentándola... ...porque también es verdad que los niños eh, hasta primaria leen mucho... ...y a partir de que empiezan en el instituto hay un deterioro en su lectura y eso también hace que se merme mucho su, sus, sus cualidades y su calidad ¿no? educativa que reciben. Durante primaria leen muchísimo porque además fomentamos mucho la lectura, pero como en secundario quedan ahí un poco más abandonados solamente a través de una asignatura, pues se va perdiendo un poco por el interés y además muchas veces, muchas veces tampoco les damos a leer lo que realmente les gusta o lo que realmente puede ser importante. ¿no? Seguimos un poco con, con, con esa parte nostálgica de darles los libros que a nosotros nos gustaron, pero es que a lo mejor no son los que debíamos de leer hoy en día. ¿no? Y es fundamental el que, que el que lea se convierta en ocio, que yo lo digo, que a veces con, con, convertimos la lectura en los colegios en una en una sala de tortura donde yo los puse cuando fui a, a, a, el, a grandes... A grandes profes con Antena 3 el año pasado, puse un ejemplo, claro, yo si voy al cine y cada vez que voy al cine hay una persona esperándome para que yo le diga cuál es el personaje principal, cuáles son los personajes secundarios, para que escriba cuál es la trama, al día siguiente no voy al cine porque yo voy al cine para disfrutar si quitamos esa parte de placer que tiene la lectura y la convertimos en una tarea más académica, pues obviamente yo tampoco querría seguir leyendo, yo quiero que me dejen leer en paz y eso no lo estamos haciendo Debido a su compromiso y dedicación a la cultura y la enseñanza, Tony García ha sido galardonado con diferentes premios a lo largo de su carrera, entre los que destaca en 2018 el Premio al Mejor Docente de España de Primaria, el Diploma de Excelencia por la Promoción de una Educación Multicultural del Gobierno de Rumanía y el Reconocimiento de la Unión Europea por su labor docente por el proyecto Ni un Abuelo sin Sonrisa durante la Pandemia. En temas de enseñanza todo el mundo tiene una opinión, pero Tony, ¿crees que cualquiera puede hablar sobre educación? Pues no, <ríe> esa es una de mis, grandes, de mis grandes batallas. Yo creo que para hablar de educación hay que, hay que estar en un hay que tener cierta formación. Si todos habláramos de lo que como se dice la frase, ¿no? Si todos habláramos de lo, que, de lo que realmente sabemos, habría un silencio enorme, ¿no? y en este caso pues pasa un poco todos sabemos de educación todos sabemos de fútbol todos sabemos de un montón de cosas no y entonces hablamos hablamos hablamos pero sin una formación y lo peor de todos es que hemos generado ser estando egocéntricos que hasta se creen poder tener la razón por encima de ti que llevas 25 años de, de dedicación y leyendo todos los días siempre de educación estando a la última eh, y, y, y te ponen en igualdad de condiciones y no es verdad no para hablar de educación hay que saber, todo el mundo puede hablar de la educación familiar, cuando eres padre puedes decir pues cómo es la educación familiar por tu experiencia, pero lo que es en el ámbito educativo, para saber lo que es la educación en el ámbito educativo, que no tiene nada que ver con el ámbito eh, familiar pues hay que tener unas ciertas nociones, hay que saber de psicología, hay que saber de fases, de etapas de los alumnos, hay que saber de tipos de aprendizajes, hay que saber de estrategias de aprendizajes, hay que saber de neurociencia, hay que saber de neurología hay que saber de psicología, hay que saber de muchas cosas porque la, eh, lo que la enseñanza en un centro educativo comporta todo eso hay muchas veces que tú ves problemas en el alumnado y tienes que saber detectarlos y que para eso hay que tener una base de conocimiento ¿no? somos como médicos A fin de cuentas, si te viene un niño con un dolor en una pierna tú tienes que saber de dónde puede proceder ese dolor de la pierna y para eso tienes que conocer huesos, tienes que conocer músculos tienes que conocer articulaciones tienes que conocer enfermedades y la gente no los conoce, pero habla igual entonces, yo creo que, que en ese ámbito es, es muy importante si queremos que la educación mejore, que cuando se hable de educación, hablen los que sepan. Y muchos de los que no saben que costen que están en puestos de responsabilidad, que son los que toman ya. decisiones, que eso <risas> me preocupa, que encima toman decisiones sin saber exactamente lo que es la educación o sí si que... O, pues muchos catedráticos, con todo el perdón del mundo, que son muy buenos en la teoría, pero que llevan 30 años, 40 años sin saber cómo es un niño. Entonces no puedes no puedes eh, ser eh, fundador de una ley ni puedes estar ahí haciendo leyes educativas cuando no sabes la, las necesidades de un niño, cuando no sabes el día a día del niño, ni sabes lo que ven, ni sabes lo que sufre. Si hay un cambio generacional en 10 años, ya hay un cambio. Los alumnos de hace 10 años no se parecen en nada a los de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a, a permitir que haya gente que no vea la realidad de los niños eh, haciendo leyes para, para niños? Es absolutamente absurdo si sí, en términos generales si bien este toque generalizar no siempre es fácil ¿tú crees que la labor docente en España se está valorada? Yo creo que no, yo creo que no, y además cuando se pregunta, pues lógicamente es igual que si te preguntan, ¿tú ves Sálvame Deluxe o ves los, los reportajes de la 2? Pues la mayoría de la gente dice los de la 2 para quedar bien, pero sí. en realidad se está viendo Sálvame Deluxe. En esto es igual, ¿valora la, valor, la labor docente? Pues sí, wow, la importancia de la educación, pero luego llegas y los pones a parir con tus compañeros, eh, haces bromas sobre las vacaciones de los docentes, eh, los juzgas por juzgar sin saber exactamente lo que están haciendo, que si son unos vagos, que si demasiado a las vacaciones, que no tienen formación, pues hay un insulto constante y diario y en los medios de comunicación. No hace falta más que abrir cierta, cierta prensa. ...para ver que un día sí y otro también están metiéndose con la baja preparación de los docentes... ...con que no saben inglés, con que no saben matemáticas, que no saben esto, no tienen formación... ...entonces es un insulto constante a la labor docente, ¿no? Entonces por eso muchas veces los docentes se sienten absolutamente ninguneados... ...también es verdad que la formación docente es pésima... ...un docente en España tiene una formación malísima... ...y ya viene porque era una carrera de segunda fila, era una carrera rebotada... Y, y no era una carrera primaria como es en Suecia, que, que para acceder a ser maestro, pues hay que ser prácticamente un genio, ¿no? Aquí no, aquí pues si no valías para otra cosa, pues estudiabas magisterio, era así. Y a partir de ahí, pues la carrera era secundaria, era una carrera menor, mira, para estar con los niños vale cualquiera. Entonces, estamos todavía pagando eso. Y es verdad que socialmente no se valora lo que es un docente de verdad, lo que es un docente preocupado, un docente de calidad, un docente formado, no se valora lo suficiente porque se cree que lo único que hacemos es atender a niños durante cinco horas al día, no nada más, como si fuéramos una guardería. Y eso para mucha gente no tiene ningún valor porque no sabe realmente la función que estamos haciendo, que muchas veces es compensar la barbaridad de educación que algunos padres están dando a veces, entonces bueno, tiene mucho más mérito del que, del que se cree, ¿no? pero no se valora que va. Para terminar y te, te agradezco todo lo que estás compartiendo con nosotros, ¿cuál es la estrategia que Tony García utiliza para motivar a sus alumnos? Yo, fundamentalmente, el tema de la motivación creo que es fundamental, pero también para el profesorado, que a veces es un tema que se Cierto. nos olvida, que el profesorado a veces hay que motivarlo también, y en secundaria más, porque está en una etapa muy muy complicada. Pero yo creo que para motivar al alumnado primero tienes que saber eh, qué siente, qué padece, cuáles son sus, sus características, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas. Yo intento conocer a cada uno de mis alumnos en todos esos ámbitos. Intento conocerlos y hablamos mucho en clase para conocernos entre nosotros, porque a partir de ahí es cuando podemos establecer, porque cada uno requiere una, una enseñanza absolutamente individualizada y distinta. ¿no? Yo cuando veo alumnos que tienen una desmotivación total hacia el estudio, como me ha sucedido y de repente descubro que su gran pasión son los, los, los tractores, pues todo el currículum gira en torno a los tractores. Y a través de los tractores se aprende artística, se aprende lengua, se aprende matemáticas, se aprende todo porque es su motivación. Es, es lo que a él le gusta. ¿no? Y si no partimos de la motivación de lo que les gusta y no hacemos atractivo y no demostramos la pasión que nosotros tenemos por las asignaturas que estamos, que estamos enseñando, pues es difícil que el alumno se enganche a la educación hoy en día porque tiene, no como nuestra época, como, como dices tú, sino que hoy en día tiene multitud de, de otros tipos de, de, de diversión, que no sea la escuela. En nuestra época la escuela era maravillosa porque era de lo poco que había. La escuela, la, la uno, la dos y poco más, pero hoy en este día tienen una, una cantidad de, de posibilidades de ocio que, que la escuela ha quedado ahí relegada a un segundo plano. Y si, y si no hacemos que sea atractiva, si no hacemos que sea válida, si no, si no hacemos que se apasionen por aprender, pues al final los iremos perdiendo y se educarán a través de YouTube o a través de Internet, que es lo que está sucediendo. Como dice nuestro invitado Tony García, la clave de la motivación es ponernos en la piel de nuestros alumnos y entender qué sienten, y yo quiero agradecerte hoy que nos hayas contado cómo sientes tú y cuáles son tus opiniones sobre la sobre la educación y el punto de vista sobre ella. Muchísimas gracias, Tony. Buenos Muchísimas días. gracias a ti, Paloma, por la invitación. Un placer. man decía que en definitiva en el mundo solo hay un problema, el cómo, cómo lograrlo, cómo zarpar, cómo romper la crisálida y transformarme en mariposa. Y me parece un buen punto de arranque para hablar de la obra y la trayectoria de Yolanda González. Yolanda es psicóloga clínica especializada en adultos, formada en la teoría del apego y modelo psicocorporal y preventivo. Como profesional de la salud apuesta por el abordaje terapéutico de orientación para adultos, sin embargo, se confiesa una apasionada de la promoción de la salud y prevención infantil, que se plasma en su trabajo como formadora en promoción y prevención infanto-juvenil. Eh, Yolanda, ¿cuáles son los tópicos que generación tras generación vamos heredando y que tanto sufrimiento provocan en cada una de las generaciones que los hereda? Bueno, hay una, eh, efectivamente hay una transmisión intergeneracional de patrones educativos poco saludables, de padres a hijos, que está basado en creencias, en tópicos, en lo que dice el vecino, en lo que dice la abuela, en lo que dice el pediatra, y que nunca son cuestionados. ¿no? Y realmente el primer libro, Amar sin miedo a criar lo escribí precisamente por esto. oye tantas barbaridades en la calle, tantas creencias infundadas, que como consecuencia de todas esas creencias eh, se derivaba en sufrimiento. Sufrimiento para las criaturas y también sufrimiento para los padres y para las madres o para los educadores. Entonces, bueno, realmente las, eh, las creencias son muchísimas. Una de ellas muy extendida, por ejemplo, en la infancia y la adolescencia, pero sobre todo en la infancia, es que los, eh, los niños y las niñas son crueles y que hay que eh, doblegarlos, hay que educarlos, hay que enseñarles. Eh, cuando realmente bueno este, esta creencia se deriva precisamente de psicoanálisis, de ver a la criatura como un perverso polimorfo, ¿no? que es decir, que adopta muchas formas. Cuando eh, en realidad lo que está ocurriendo es que esa criatura tiene unas necesidades y vive en un mundo que es tan diferente al nuestro. ...absolutamente y opuesto, que si no lo comprendemos y si no comprendemos la fase del desarrollo... ...vamos a reinterpretar conductas que en un adulto serían crueles y en una criatura son absolutamente naturales. Hemos utilizado esa frase porque el, corresponde al el título de su última obra, De crisálida a mariposa. Es una obra que concluye la trilogía con la que nuestra invitada acompaña a los adultos en las distintas etapas de los hijos, que es precisamente lo que nos acaba de decir. El primer, su primer libro, Amar sin miedo a malcriar, al que acaba de hacer referencia. El segundo, Educar sin miedo a escuchar. Y finalmente, De crisálida a mariposa, Adolescencia, una mirada sin miedo. ¿A qué le tenemos miedo en la adolescencia? Es tan, es, tan es, ¿Es tan digna de que no se nos pongan los pelos como escarpias? Yo creo que el miedo, por eso si te das cuenta Paloma, en los tres libros, empatizo mucho la palabra miedo. El primero es ¿Sí? miedo a, a, a amar, Matriar, el, segundo, uh -huh. sí, es. el segundo es a, a escuchar y el tercero es sin miedo a la adolescencia. Porque si bien el, el miedo es una emoción básica, necesaria para la supervivencia de la especie, cuando este miedo se cronifica y es infundado, nuevamente genera sufrimiento. Tenemos una dispercepción de lo que es el ser humano, eh, fruto de la educación, de una educación eh, mal eh, dirigida, mal llevada y mal informada, que nos lleva a creer que si no educamos de una manera determinada, las criaturas van a ser, pues eso, perversos polimorfos, van a ser personas insaciables, van a ser egoístas, van a ser personas antisociales. Este es un planteamiento que parte también del psicoanálisis. Yo tengo formación psicodinámica, pero tengo una actitud también crítica. Aporto muchísimas cosas de psicoanálisis, pero en otras, bueno, pues fruto de la época y del desconocimiento o errores reales, bajo mi punto de vista. ¿no? Entonces el miedo realmente está muy instaurado en la crianza, en la educación. No lo cojas en brazos, no le hagas caso, que si no se te va a, subir a las barbas, no, no lo metas en la cama, que no lo sacas hasta los 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Este, este miedo que se observa ya en la primera, primerísima infancia, incluso ya desde el momento del nacimiento, se va a arrastrar a lo largo de toda la educación y se va a manifestar con muchísima más intensidad en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa que de forma inconsciente nos recuerda a la nuestra. ¿Y quién nos recuerda a su propia adolescencia con cierto dolor, con cierto sufrimiento, con cierto sentimiento de comprensión? Cuando un hijo, una hija o un profesor se enfrenta a un adolescente, ya viene con cierta prevención. A ver qué me voy a encontrar, a ver qué va a pasar. ¿no? O sea, Es decir, se ha instalado un miedo que muchas veces no tiene fundamento. ¿Qué le pasa al adulto ante un adolescente? ¿Le ocurre eso, que, que conectamos con esa adolescente herido en muchas ocasiones que fui yo? ¿O, o por qué nos dan tanto miedo? ¿Por qué no les entendemos? las uh -huh. bueno, dos cosas. Para mí hay un, un error de base, que yo no sé quiénes están conociendo esto en educación, yo no sé quién, quién está en general en sanidad y en educación, en todos los ministerios que pues son fundamentales para realmente hacer un abordaje saludable y preventivo, que es al menos mi campo en la infancia y la adolescencia. No sé quiénes están, pero desde luego que no tienen mucha formación. Eh... Eh, perdona, me he perdido la pregunta porque me he ido... Es que en una ocasión me dijeron, ¿por qué no te presentas para mi historia? Y me he ido para allá. Reformulamos, por favor. Ya. Sí, por supuesto. Eh, haces alusión precisamente al miedo que nos que, que sentimos los padres y los docentes ante la adolescencia. Y no sé si es porque no comprendemos a sí. nuestro hijo o por el contrario, sí. porque nos vemos reflejados en ese adolescente que muchas veces fue herido y ahora no nos sé. toca a nosotros ejercer ese mando sobre... Sí. Bueno, no sé si es la palabra mando, pero pero que quizá tenemos miedo a hacerle daño de la misma forma que la hicieron, nos lo hicieron a nosotros. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Vale, son las dos, las dos cuestiones. Por un lado hay una eh, dificultad de comprensión porque hay una, eh, una carencia de formación. No se puede mm -hmm. comprender si no se tiene formación. Es imprescindible conocer las fases del desarrollo. No se le puede pedir a una criatura lo mismo que un adolescente o con un adulto. Y se pide lo mismo. Estos errores están constantemente permanentes en la interacción entre los adultos y los niños y los adolescentes por desconocer cuáles son sus necesidades básicas fundamentales y su proceso madurativo. Si desconocemos su proceso madurativo y qué podemos esperar, es decir, qué expectativa podemos tener y cuál no, para no interferir en ese proceso que es absolutamente natural. Si lo desconocemos, vamos a interferir y vamos a generar conflictos, vamos a generar problemas, porque vamos a empezar a malinterpretar y a establecer unos juicios que al final son muy dañinos. Entonces, la falta de conocimiento de las fases del desarrollo es clave. De hecho, mi, mi, mi, mi trabajo fundamental en prevención es eh, que los padres, los educadores, los sanitarios sepan ante quién están, específicamente, individualmente, pero también eh, de toda la fase del desarrollo. Eso por un lado. Esto es fundamental, por eso llevo grupos de madres y padres y me todas las formaciones que hago. Y por otro lado está el, la reactivación de la propia vivencia interna del adolescente que fuimos. Pero paradójicamente este adolescente que fuimos ha pasado a un estadio represivo, de tal manera que muchas veces olvidamos por, precisamente por el dolor que nos supone recordar a través de una serie de mecanismos de defensa lo que sentimos. Pero lo peor de esto es que se activa precisamente cuando estás delante de un, de un adolescente de forma absolutamente reactiva e inconsciente. Es decir, aquello que está reprimido no quiere decir que desaparezca. Significa que ya no soy consciente. Y al no ser consciente, en un momento de estrés, va a salir lo peor de mí. Es muchas de, de las preguntas que me hacen los padres ¿no? y a veces los educadores. Yo lo tengo claro en la teoría, pero ¿por qué razón en el mismo momento en el que pasa esto? Reacciono como reaccionaba mi madre o mi padre, que yo lo odiaba, pues precisamente porque de alguna forma eh, has intentado ignorar, obviar y no trabajar ese aspecto que tanto te dolió. Y en el momento en el que te encuentras ante en la misma situación, neurológicamente, psicológicamente, eh, muscularmente se ha quedado agravado con fuego y se va a activar porque es lo que recibiste. Y no podemos dar aquello que no recibimos, algo si hacemos un grafo personal. Una de las cosas a las que los padres y educadores relacionados con adolescentes más miedo tenemos es el mundo de las drogas. Quizá, como al hilo de lo que acabas de decir y me, me tomo la libertad de, de utilizarlo, es quizá porque nosotros también nos metieron ese miedo cuando éramos adolescentes y ahora nos encontramos con que nuestros hijos, si no coquetean, por lo menos están en contacto con ello. ¿Qué ocurre con esa etapa a la que inevitablemente nos vamos a enfrentar? Sí. Bueno, es uno de los miedos eh, habituales, pero para mí no, no uno de los más importantes, igual que la sexualidad, la agresividad, otros temas que aborda en el libro. ¿no? Eh, creo que re, eh, lo más terrible en la interacción con las criaturas es esta falta de, de sintonía, de comprensión, de empatía, de respeto, que lleva inmediatamente a instalarnos nuevamente en el miedo y a considerar que al a la adolescencia eh, pueden incurrir en, en el tema de las drogas y de la adicción. ¿no? Eh, las drogas han existido siempre, toda la vida, a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las culturas, antropológicamente, se tiene muchísimo trato sobre ello. ¿no? Eh, y hay una droga permanente que es el alcohol y hay una droga permanente que es el tabaco, que está legalizada, como bien sabéis. ¿no? Sin embargo, hay otras drogas de, que asustan muchísimo porque de alguna forma se tiene mucho miedo al descontrol. ¿no? Eh, hay un, hay un aspecto que hay que tener muy presente. Las personas que han tenido un apego seguro en la primera infancia, es decir, que se han sentido queridos y respetados, yo no considero que haya que enseñar a los niños a ser correctos, educados, sociables, sino que si tú les tratas con corrección, con amor, con respeto, con empatía, ellos van a tener ese tipo de interacción con su mundo circundante. No hay que enseñar la empatía, no se enseña el respeto, se vive el respeto, se vive la empatía, se vive la comprensión. comprensión. Si estos factores están presentes, un niño adolescente que ha sido, eh, en a, un, perdón, un adolescente que de pequeñito o pequeñita ha estado satisfecho, satisfecho, de sus necesidades básicas de amor, de respeto, de empatía y otros aspectos que trata en el libro, es prácticamente imposible que eh, caiga en la adicción. Eh, es muy probable. Que la pruebe, que coquetee y tiene todo el derecho del mundo, porque están ahí. Están ahí, la sociedad es la precisamente la que la ofrece, paradójicamente, ¿no? Eh, las ofrece, pero al mismo tiempo las castiga en que quedamos. Pero no va a caer en adicción, no va a caer en, este, en adicción a sustancias, me estoy refiriendo. Sí. vale Porque tiene un apego seguro que internamente le da una fortaleza y unas eh, ganas de vivir que no necesita estímulos adicionales como para poder... Eh, vivir de una manera satisfactoria porque no tiene esa insatisfacción de base, ¿vale? Sería una insatisfacción de base oral. Eh, sin embargo, hay otra que la gente casi no menciona o, o lo vive como normal, porque también son adictos, como son las pantallas, ¿no? La televisión y, y ahora con Cierto. el tema de lo sí. telemático es terrible. Yo en mis grupos eh, hemos luchado siempre para que los críos y las crías no tengan, por ejemplo, móviles hasta la edad de los 12 años o eh, esté muy controlada la, el tiempo que, que acceden a la televisión o las pantallas. Ahora de pronto en esta pandemia se ha ido todo a carajo. Y ahora están conectados todo el tiempo. ¿Quién controla ahora la posibilidad de que no estén conectados más allá de lo que es propiamente el estudio a otras, a otras redes de, de todo tipo? ¿no? Entonces, eh, realmente el tema de la, del miedo, a las drogas es bastante, bastante relativo. Y vuelvo a repetir salvo el tema de la adicción a las pantallas, que es bastante incontrolable en estos momentos y casi es una batalla perdida, eh, el tema eh, de las otras drogas o sustancias es mm, prácticamente inexistente en casos de apego seguro. Algo que también aparece en tu libro, el que haces, ya has hecho mención a ello, es la agresividad, pero además le planteas desde un punto de vista muy interesante que diferencias la agresividad adulta y la agresividad adolescente y en segundo lugar planteas dos dos figuras la agresividad frente a la destructividad me ha parecido muy interesante eso que en un libro de adolescencia hagas a la agresividad adulta porque parece uh -huh. que nosotros ya estamos como cubiertos por una por un hábito o por una así por un manto de de cuanimidad cuando cuando no es cierto los uh -huh. adultos también eh, caemos en la agresividad de la misma forma que lo caen todos los niños y eh, ancianos y ¿Cómo lo viven nuestros...? ¿Cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a esa, más bien, destructividad, quizá, no? Uh -huh. Bueno, yo lo primero que quiero eh, aclarar es que mi trabajo preventivo y formativo se basa en la interacción. Cuando una familia, por ejemplo, me, me demanda una cita, me quiere traer a, a la criatura, pequeña o adolescente, aislada, Mira, te presento a mi crío que tiene tal problema del tipo que sea. Y yo digo, no, persona, pero venís. tenéis que venir todos a la, a la consulta, ¿no? Porque trabajo en interacción, somos espejos. No podemos pensar que el conflicto es unidireccional, siempre es bidireccional. Y si hacemos un abordaje unidireccional estamos fracasando, literalmente, porque lo único que cabe es intentar corregir el comportamiento bajo mi interés, intentar de alguna manera culpabilizar, dirigir, pero no respetar. Y, comp y comprender que todo, todo está en la interacción desde el momento del nacimiento, somos seres sociales, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, esto es eh, básico y fundamental para comprender todos los conflictos que aparecen después. Un factor fundamental también eh, que está presente en, en la carciología humana es la reactividad. Somos muy reactivos, acción, reacción, acción, reacción, reacción, reacción. Y en mis grupos de padres y madres, y también la formación de educadores, les eh, invito a parar. No paramos, aparte de porque siempre estamos estresados, trabajamos, tenemos cien mil cosas, no nos paramos de escuchar. Escuchar es, es realmente un auténtico arte. Saber escuchar al otro desde su posición, desde su vivencia, sin estar al mismo tiempo interactuando constantemente, corrigiendo, hablando de tu propia experiencia, de tu propia percepción, es un auténtico arte. Entonces, eh, cuando eh, en las situaciones agresivas que se pueden derivar tanto en de la infancia como en la adolescencia, porque quiero resaltar que una adolescente ha sido antes niño o niña, y que en función de cómo haya vivido la agresividad en la infancia, la va a vivir muy probablemente triplicada en la adolescencia. Es decir, dependiendo de cómo los padres hayan sabido gestionar y, y comprender, no cuestionar, que es una palabra muy utilizada en el discurso emocional, comprender qué le está pasando, cuál es la causa, por qué actúa así y desde ahí desactivar la causa y no el mal comportamiento, si no somos capaces de hacer eso, la agresividad se puede convertir en destructividad. La agresividad es una respuesta natural e innata en el ser humano. El único que está buscando es la defensa de su espacio vital. Tiene una connotación negativa en el diccionario, eh, pero porque bueno, eh, se considera como un ataque, con una intencionalidad. Cuando realmente viene de agredio, el de latín y es pues eso, ir hacia, es buscar tus necesidades en tu espacio vital y defender tu espacio vital. La destructividad es consecuencia siempre de una agresividad reprimida. Y entonces esta sí que guarda la intencionalidad, guarda una intencionalidad que es dañar al otro. Pero esta destructividad siempre tiene un origen y una causa, y tampoco hay que culpabilizarla, ni recriminarla, ni reprimirla. Es precisamente una agresividad que no pudo ser entendida, que no pudo ser canalizada, que no pudo ser eh, solventada Cuando los padres se encuentran ante criaturas adolescentes ya, o, o eh, que en plena infusión hormonal están eh, desbocados porque realmente es así y además lo necesitan, porque además están buscando su propia identidad, quién soy yo, porque además quieren separarse de la identidad de sus padres, que es la, la anterior generación, porque además tienen derecho a cometer errores y hay un montón de explicaciones más de las que hablo en el libro. Eh, y confrontan con sus padres, sus padres se sienten heridos, tocados, como lo hicieron sus padres, propios padres cuando eran adolescentes, y reaccionan inmediatamente. Esa reactividad va a generar un volcán eh, sin fin, va a generar un círculo vicioso, el que van a salir todos mal parados, ¿vale? sobre todo desde una perspectiva autoritaria, donde el adulto se siente herido en su autoridad y obliga al adolescente a obligarse, en lugar de comprender lo que está ocurriendo. La reactividad del adulto ante un conflicto va a provocar siempre más sufrimiento. Lo más importante es saber esperar, saber respirar, saber comprender lo que está ocurriendo y después hablar de lo que ha ocurrido en realidad. Pero si nosotros reaccionamos con más agresividad a la propia agresividad del la, de la adolescente, se convierte en destructividad donde ya hay intencionalidad de dañar y por último eso es un infierno. Esto también ocurre mucho en vínculos ambivalentes, ¿vale? en apegos ambivalentes que se generan en la primera infancia. Y que van a explotar en la adolescencia. Los apegos seguros también tienen, eh, por supuesto, reacciones de este tipo. Pero si los padres saben y las madres saben eh, cómo llevarlo, porque están comprendiendo la etapa evolutiva en la que se encuentran, probablemente van a ser pequeñas tormentas, pero no ciclones. Algo que también quizá le estamos exigiendo a nuestros adolescentes es que sean razonables, que no sean tan inconscientes, que piensen las cosas. De hecho, ahora con todo este lío de las mascarillas, las pandemias y las fiestas, y que se unen y que no y no guardan distancia física, eh, ¿les estamos quizá un poco pidiendo algo que va en cierta manera contra natura? Uh -huh. Bueno, eh, desde la neurobiología sabemos que el desarrollo cerebral lleva su tiempo. A mí me hace mucha gracia porque en los grupos o en las conferencias me suelen preguntar, ¿no? ¿Pero cuándo va a aprender a hacer esto? ¿Pero cuándo va a aprender a recoger? ¿Pero cuándo va a aprender a, a lo que sea? Están sí. deseando que sean eh, eh, adultos en miniatura cuando son pequeños. Y ya cuando son adolescentes, que vienen unos 60, unos 70 o unos 80, te parece increíble que el adolescente no pueda ser razonable, entre comillas, es decir, no pueda ser como yo. Y se desconoce absolutamente que el, desa el desarrollo cerebral de un adolescente no ha finalizado. Yo disfruto mucho cuando les pregunto a los padres, ¿cuándo crees que existe la madurez, to madurez total en el cerebro? ¿Cuándo crees que se ha completado el desarrollo neurológico cerebral? Y bueno, no os podéis imaginar, unos me dicen a los seis, otros me dicen a los ocho, aquí, pues a ver quién acierta, ¿no? Yo lo preguntar mucho para ver... Como, como, ¿Qué conocimientos tienen los padres? Porque en base a esos conocimientos están las creencias y, por tanto, expectativas infundadas. Bueno, pues cuando les digo, pues el desarrollo eh, de la parte prefrontal, que es la más importante, que es la que inhibe las conductas, que es la que toma las decisiones, que es la que hace las reflexiones, no se completa hasta la edad de 25 años. Que es casualmente cuando realmente estamos viendo que eh, las personas jóvenes toman eh, serias decisiones, eh, se hacen cargo de, de su vida, de su casa, aunque ahora es mucho más difícil ¿no? la de las circunstancias que vivimos. Pero bueno, esto no es nunca así de... De estricto, por supuesto, que se va modulando a lo largo de, todo, de toda la vida, ¿no? Pero la, la finalización eh, acontece hasta ahora. Las... Y además hay otra cosa muy importante, y es que eh, durante la vida de, psíquica de un ser humano pasamos por tres principios, otra cosa que la gente desconoce, y muchas veces incidía yo con los educadores y los, eh, la formación de profesores de la ESO, eh, cuando formaban en San Sebastián, mi ayuntamiento, y es que existe el principio del deber, el principio del placer y el principio de realidad. Esto es de psicoanálisis, pero es real y se observa en la clínica. El principio del placer nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, ¿vale? y es lo que nos lleva a disfrutar de la vida, aproximadamente. Sí. El principio de realidad es el que media con el principio del deber, y el principio del deber se instaura muy tarde, a partir de los 18-20 años, cuando vamos a la universidad, cuando realmente empezamos a, a darnos cuenta que no hace falta que mamá ni papá nos digan estudia, porque si no, no vamos a poder. Muchísimo más adelante. Y el principio de realidad es el que va a mediar entre me gustaría ir a la playa, tengo que estudiar un externo. ¿De acuerdo? entonces como esto madura tarde, eh, y tenemos que tener en presente que un adolescente está creciendo, se está desarrollando, como la palabra misma indica en latín, no podemos exigir a un adolescente un, un comportamiento adulto, porque ahí van a haber muchos conflictos innecesarios. ¿vale? Eh, ahora con el tema de la pandemia, yo he escrito un cuento que es eh, Luz y la ranita Ita, Un cuento sobre la pandemia, precisamente para hablar de la vivencia emocional que tienen los niños pequeños, ¿no? con la mascarilla, con la privación del contacto pero, claro. físico, ¿no? físico, con la privación de los parques, con, con, con, lo siento decir así, pero con el robo a la infancia, ¿no? porque se les ha robado todas las características propias de la infancia, por la razón que se llama, da igual pero esto tiene consecuencias, ¿de acuerdo? Y en los adolescentes pues les pasa lo mismo, en un momento de plena expansión, en un momento de necesidad de contacto, de juego, de, de, de, bueno, de, de expansión en general en la vida, se sienten limitados. Yo no digo que, que esté bien y que está mal, no estoy juzgando, solamente estoy comprendiendo por qué los adolescentes en esos momentos están tan criminalizados, están considerados como los causantes de toda la pandemia, están tan culpabilizados cuando su único deseo es vivir y su ansia es la de expandirse. Creo que tendría que haber otro lenguaje, otra aproximación a, a las restricciones que están viviendo de sus libertades, porque su momento evolutivo lo no requiere, porque estar en otra etapa de la vida que nos es la mente. y lo dejó caer y, y retomo su idea para plantearte a ti. Eh, acabar el instituto, terminar bachillerato, te enfrenta a tomar decisiones en tu vida para la que realmente estamos preparados, o sea, somos capaces a los 18-19 años de elegir carrera, de elegir qué va a ser de nuestra vida, porque bueno, de hecho muchos lo que hacemos es reconvertirnos ¿no? a lo largo de nuestra, de nuestra etapa adulta, eh, ¿sería adecuado? ¿Podríamos hacer algo para que no se encontraran con terminar bachillerato y decir, es que no sé qué quiero estudiar porque o no quiero nada o lo quiero todo? La verdad es que yo creo que todos tenemos una serie de dones que hay que desarrollar. Y los dones pueden ser de lo más variados, desde intelectuales, manuales, de cualquier tipo. ¿no? Hay que observar realmente cuáles son los dones, como decía antes también. ¿no? Eh, y, eh, ¿Y cuál es tu eh, potencialidad a desarrollar? ¿Dónde puedes hacer un servicio más satisfactorio ¿no? a la vida y a la, a la sociedad? Va a variar mucho, hay personas que jamás van a encontrarse donde, desgraciadamente aunque lo tengan, y hay otros que me quedan muy prontito. Por ejemplo, yo misma a los seis añitos sabía que quería ser psicóloga. No sabía que eh, lo que sentía respondía a ser psicóloga. Sí sabía que cuando veía llorar a un niño o una niña en la calle, me conmovía muchísimo y uh -huh. no entendía por qué no la atendían y eso me dolía profundamente y, y me prometí a mí misma cuando sea mayor nunca voy a dejar una criatura llorar así bueno después con los años supe que eso era la ser, psicología, ser psicología. <ríe> entonces buena. ese don natural lo, lo tengo no me, uh -huh. me ha costado estudiar y, y me encanta porque porque lo siento lo vivo desde, con mucha facilidad ¿no? desde la empatía eh, hay otras personas sin embargo que esos dones han sido um, castrados, han sido eh, demasiado modelados ¿no? ayer por ejemplo una mamá me decía en el grupo de padres que hicimos eh, mi hijo eh, le he llevado a que toque piano y se resiste pero yo le he insistido en que toque piano y al final está tocando piano y parece que está contento pero hoy la abuela me ha dicho que no quiere tocar piano ¿qué hago? Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos interfiriendo en un proceso que es absolutamente natural de la búsqueda de los propios dones, ¿no? Y por agradar a los padres o por miedo a su respuesta, aceptamos eh, carreras, sugerencias que tienen salida, que es una cosa que a mí me, me revienta bastante, cuando realmente esa persona no tiene que buscar una salida económica profesional, tiene que buscar un don que les satisfaga porque trabajar es para toda la vida eso por un lado por otro lado tienen derecho a cambiar las veces que sea necesario cuántos padres se frustran cuando empiezan una carrera y al de poquito rato eh, quieren cambiar es evidente Holanda, discúlpame sí. te tengo que cortar porque si nos escapa el tiempo me quedaría horas sí. hablando contigo discúlpame sí, muchísimas sí, no nada, gracias muchas <risa> gracias, gracias. Eh, la educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara hoy. En el programa de hoy hemos hablado de adolescencia, de educar sin miedo, de talentos y de fortalezas. Muchísimas gracias Yolanda González y tony García por estar con nosotros y gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Eh, tienen una cita cada domingo por la mañana con nosotros. Estrenamos juntos los domingos en Crecer con Paloma Hornos.